Vamos de inmediato al Palacio de Miraflores con Javier Chirinos. Así es, nosotros continuamos reportando sobre lo que ha sido esta importante reunión que ha sostenido el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, con un grupo de líderes activistas de los derechos humanos provenientes de Estados Unidos y de Canadá, quienes de inmediato van a ofrecer unas breves declaraciones sobre lo que ha sido esta importante reunión con el primer mandatario nacional. De inmediato vamos a escuchar sobre lo que serán sus declaraciones. Greetings, everyone. We are here from United States and Canada, a delegation of peace and solidarity with the people of Venezuela and the Bolivarian Revolution. We just met with President Maduro, and we were honored to listen to him for a while, talking about the experiences of the people and the determination of the people of Venezuela to fight back this. Attack by imperialist forces. Aquí estamos, traemos saludos, venimos de Estados Unidos y Canadá con el Consejo Mundial por la Paz. Estamos aquí para demostrar y eh, transmitir a todos la solidaridad con el pueblo de Venezuela. Tuvimos el honor de reunirnos con el presidente Maduro y ahí pudimos ver eh, la determinación de este pueblo de continuar trabajando y luchando por la paz, por la independencia y la soberanía. We are going back to the United States and Canada to convey your message of resistance and struggle to defend your country and your determination. Thank you very much. All of us will have some points to say y eh, regresamos ahora a Estados Unidos a Canadá con este mensaje de resistencia y de firme determinación del pueblo de Venezuela de defender su independencia y su soberanía Muchísimas gracias representamos muchos grupos contra la guerra en Estados Unidos the people of the United States have a long history a fighting for peace and opposing our government's moves towards war nuestro pueblo estadounidense tiene una larga historia de lucha en aras de la paz y en contra de las guerras imperialistas del gobierno de estados unidos and we want to say to the venezuelan people that we will go back to our country and we will do that once again the american people will stay the hand of the United States, there are rallies that have taken place all across the United States, another will take place tomorrow, and we have a big one that will happen on, on March 30th, and we are going to build the movement in the United States to ensure that you can stay a sovereign country and that the United States stops its attacks. Y nosotros le transmitimos al pueblo de Venezuela hoy la voluntad de nuestro pueblo en Estados Unidos de continuar manifestando, lo vamos a hacer mañana, pero también lo vamos a hacer el 30 de marzo con muchísima fuerza, porque nos vamos a seguir movilizando para garantizar que Estados Unidos respete la soberanía y la independencia del pueblo venezolano. I want you to know that um, we are aware that for a very long time the United States has been lying about what is happening here in Venezuela. Sabemos que Estados Unidos ha estado mintiendo durante largo tiempo acerca de lo que realmente ocu ocurre en Venezuela. And we have been working very hard to bring the truth to the people of the United States and empower them with the information they need to counter the lies. De manera tal, que estamos trabajando para llevar la verdad al pueblo de Estados Unidos y contrarrestar la campaña de mentiras que se ha lanzado en ese país en contra de Venezuela. One particular area that is very distressing to me is what is happening with the health of the people en Venezuela. Hay un tema que realmente me preocupa profundamente y es relativo a la preservación de la salud del pueblo venezolano. I understand that because of the economic war waged by the United States Venezuela is not able to buy the medications that it needs for its people estoy consciente que a raíz de la guerra económica que está librando a Estados Unidos contra Venezuela resulta sumamente difícil para este país conseguir los medicamentos que su pueblo necesita es ilegal y es una violación flagrante del derecho internacional que por estas medidas se le niegue al pueblo el derecho a la salud de manera tal que hemos escuchado el mensaje que hemos eh, recibido aquí en el país y vamos a volver a Estados Unidos para que la gente sepa la verdad y estamos seguros que se van a sentir indignados ante esta situación y van a expresar de manera concreta su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Somos los verdaderos representantes del pueblo de Estados Unidos que ama la paz. We love the people of Venezuela. Amamos al pueblo de Venezuela. El pueblo de Estados Unidos no quiere sanciones y no quiere la guerra. Soy presidente de la organización llamada Veterans for Peace. Soy presidente de la organización Veteranos por la Paz. Not, not self I was Ahora, no soy presidente autoproclamado, soy presidente electo de esta organización. Nuestra organización está compuesta de innumerables soldados que participaron en estas guerras imperiales sabemos perfectamente que es la clase de los mil millonarios los que quieren apropiarse de venezuela. Pero si en algún momento se les ocurre llevar a cabo una invasión de este país, van a enviar a los pobres y a los trabajadores en primera línea. Así so que estamos llamando a todos los soldados, desde el humilde soldado hasta los más altos generales, a que se nieguen a participar en una guerra ilegal inmoral contra Venezuela. Y es por ello. Que le decimos a los soldados estadounidenses, desde el soldado raso hasta el general de más alto rango, que deben negarse a participar en una guerra ilegal e inmoral en contra de Venezuela. Estamos muy honrados de apoyar a Venezuela en su lucha por la paz, la independencia y la soberanía. It's an honor for us to meet with President Maduro. Fue para nosotros un verdadero honor reunirnos con el presidente Maduro. In Venezuela, we see again that the people mobilized are a historic force that can change history. Aquí en Venezuela podemos comprobar una vez más que el pueblo movilizado históricamente ha sido una fuerza de cambio. More powerful than US weapons and the e efforts at economic strangulation. Más poderoso que las armas de destrucción de Estados Unidos y más poderoso que las guerras económicas que ellos están librando. Pero estamos muy inspirados porque después de 50 años de batallar contra las innombrables y infinitas guerras que Estados Unidos ha librado en el mundo entero We see a of all over the world with hoy vemos una movilización en el mundo entero que hoy apoya a Venezuela your struggle for dignity for sovereignty, inspires millions, and millions of people. su lucha por la independencia y la soberanía, es una fuente de inspiración para millones de personas en el planeta. Y es esta determinación lo que nos da aún más valor para confrontar a los generales de la OTAN que se van a reunir próximamente en Washington. Y la manifestación que vamos a organizar ante la clase, a casa blanca es para decir no queremos guerra en Venezuela. No to the generals. Le decimos no a los generales. The need peace. El pueblo necesita paz. Gracias Venezuela. saquen sus manos de Venezuela. Mis compañeros ya han explicado las razones por las cuales hoy nos encontramos aquí. We Hemos tenido la oportunidad de ver por nosotros mismos y aprender por nosotros mismos lo que aquí está ocurriendo. I won't repeat those lessons No voy a repetir aquí lo que hemos aprendido. Except for one. Simplemente voy a decir lo siguiente. Una de las cosas más importantes que hemos aprendido es que Guaidó no es Venezuelan. Primero, lo que aprendimos es que el señor Guaidó no es venezolano. ¿Qué tipo kind of de venezolano invitaría a sus amigos en Washington a imponer la sufrimiento? That they imposed these last six or seven days. Porque, ¿qué venezolano invitaría a sus amigos de Estados Unidos para que le imponga a un pueblo el sufrimiento que ha tenido este pueblo en los últimos cinco o seis días? what kind of Venezuelan would invite a foreign military to come into this great nation? ¿Qué venezolano invitaría? a fuerzas armadas extranjeras a que entraran en su propio país. So the one thing that is absolutely clear to us today is that Juan Guaido is not venezuelan. Juan Guaido is in fact a gringo. De manera tal que si hay algo que está clarísimo para nosotros hoy en día, es que Guaidó no es venezolano. Guaidó es gringo. So we are going back to our country. Vamos a regresar ahora a nuestro país. To struggle against all of the gringo forces that are attempting to undermine and repress the revolutionary processes here in Latin America. Vamos a regresar a nuestro país para enfrentar justamente esas fuerzas. Que hoy quieren socavar y reprimir las uh, fuerzas uh, progresistas que hay en la región latinoamericana. This is our commitment. This is our responsibility. We say to the people of this country, understand that we stand with you in the U.S., but also that the people of the world stand with you. Right. Thank mm -hmm. you. Entonces, esta es. Este es nuestro compromiso, esta es nuestra responsabilidad y le decimos al pueblo de Venezuela, de Venezuela, estamos con ustedes y les decimos que el pueblo, los pueblos del mundo están con Venezuela. Hablo ante ustedes en mi calidad de ciudadana tanto canadiense como estadounidense. De manera tal que tengo una responsabilidad doble en combatir las políticas imperialistas de estos países en contra de Venezuela. I won't repeat what my colleagues have already said so eloquently, but I will say, yes, the war on Venezuela is an economic war. It's a media war as well. And we're going to fight this propaganda because the propaganda is only going to get worse against your country and your leadership. Mm -hmm. Estamos aquí para decirles que vamos a combatir la guerra tanto económica como mediática que se está llevando a cabo aquí en Venezuela. Y vamos a combatir estas guerras para hacer que prevalezca la verdad en, en nuestra lucha. But as my comrade here has just said the world is with you and no matter how many trolls from Miami try to dissuade us that what is happening in Venezuela is a humanitarian catastrophe that requires US military intervention we will fight that and we will show the rest of the world what is the reality in Venezuela we will share the truth that we have seen and heard here thank you vamos entonces a ir en contra de toda esta propaganda de guerra y vamos a combatir a Las mentiras y lo que se dice desde Miami, de que esta es una crisis humanitaria que exige una intervención militar. Nosotros vamos a decir la verdad en el mundo para poner un alto a esta agresión. Uh, good evening, everyone. It, is, uh, it was a great honor to meet with the President. And uh, uh, just to let you know that we represent growing numbers of people around the world who support the heroic people of uh, Venezuela, your President, and your Bolivarian government. And we will go back and stand against the sanctions and against the war, but we will also bring Oh, sorry. Sí, estoy eh, eh, muy honrada de haber podido tener la oportunidad de reunirme con el presidente Maduro y quiero decirles a ustedes que el pueblo, los pueblos del mundo, están con el pueblo heroico de Venezuela, con su presidente y con la revolución bolivariana y estamos firmes en nuestra posición en contra de las sanciones y en contra de la guerra. But we will also go back with eyewitness accounts of of how. The Venezuelans have responded to this horrible attack on the electrical system, how you've remained calm, you've helped each other, and you've persevered through it as you have so many crises. And uh I think that's an important message that people don't understand. There is of course there's no unrest and there's people are not starving, and you continue with uh the oh <laughs> part eh, from testigos presenciales de la crisis que atravesó este país con la crisis eléctrica que vivimos recientemente, pero pudimos ver cómo el pueblo venezolano se mantuvo en tranquilidad. Eh, se ayudó mutuamente, perseveró durante el tiempo que duró la crisis y en ese sentido nosotros eh, le indicamos que vamos a estar en contra de cualquier agresión y decirle a la gente en Estados Unidos que aquí no hay disturbios, aquí no hay gente muriendo de hambre. And just to, so you know that in Minneapolis Minnesota where I come from which is very cold and has a lot of snow on the ground is a demonstration going on right now calling for hands off Venezuela. So hands off Venezuela. Minnesota, the, Minnesota. no more on Venezuela. End yes. the sanctions now. Y en este momento le puedo decir que en Minnesota, en Minneapolis, Minnesota, en este instante hay una fuerte manifestación gritando ¡Saquen sus manos de Venezuela! ¡No queremos guerra en Venezuela! ¡No queremos sanciones para Venezuela! Nosotros llegamos a Venezuela justamente cuando se producía el ataque contra el sistema eléctrico nacional. The US attack against Venezuela's Este ataque, llevado a cabo por los Estados Unidos en contra del sistema eléctrico venezolano, es considerado un crimen de guerra y un acto ilegal de conformidad con el derecho internacional. We were welcomed by Venezuelans during this attack with love. Y durante el periodo que duró este ataque, los venezolanos nos recibieron con amor. Y nosotros vamos a regresar a nuestro país para continuar nuestra batalla en pro del pueblo de Venezuela, lo vamos a hacer con amor. Venezuela Maduro. Nos impresionó el líder que el pueblo venezolano ha electo, el presidente Nicolás Maduro. Whose leadership this was reflected by the of the y el liderazgo que el presidente mostró durante la crisis fue ampliamente reconocida por el pueblo venezolano. This crisis, for water, for food, for transit, this crisis with valor. Y vimos cómo juntos, pueblo y líder, trabajaron para restaurar el servicio de agua, para restaurar el servicio de distribución de alimentos, y juntos superar la crisis. Mientras estuvimos acá, pudimos leer los medios estadounidenses y pudimos ver las mentiras que ellos diseminan en ese país. Today That venezuela is in crisis and civil unrest. hoy esos medios le dicen al mundo que venezuela está en una profunda crisis y que hay disturbios a nivel social en el país This is just the latest of many lies. estas no son más que las últimas de las tantas mentiras que han dicho venezuela vamos a decir la verdad nos vamos a organizar y nos vamos a movilizar para decir la verdad de Venezuela y defenderla. Es hora de que el mundo se una en contra de las medidas económicas, sanciones unilaterales e ilegales que está aplicando el gobierno de Estados Unidos. Hands off Venezuela. Saquen sus manos de Venezuela end the economic sanctions Pongan fin a las sanciones No war on Venezuela No queremos guerra en Venezuela My name is uh, Daniel Shea. Mi And nombre es Daniel Shay I'm with uh, Veterans for Peace Pertenezco al grupo Veteranos por la Paz I was uh, a Vietnam veteran eh, soy veterano de la guerra de Vietnam. A los 19 años, yo le creí a las mentiras que mi país me dijo. Esas mentiras me llevaron a una guerra y no tardé mucho en percatarme de que lo que me decían era todo falso. War no matter whether you go because you believe you're fighting for something real or for somebody's liberation whether you are shot at or you're killing somebody that war will haunt you through the rest of your life Cualquier guerra ya sea una guerra por razones válidas ya sea una guerra por liberación cuando usted dispara y mata a alguien eso se queda con usted el resto de su vida I didn't es realmente un placer para mí estar hoy acá porque en principio no debía haber estado acá debido a, sin embargo, a la divina providencia de que American Airlines suspendió mi vuelo pude hoy quedarme y estar en esta actividad. So I had the great opportunity to be here and meet with your president and somebody who uh, was so gracious to us, to gracious to people that have been, to people from America, from the United States, who are threatening your country with war. Mm -hmm. e el haberme quedado me dio la excelente oportunidad de reunirme con su presidente, el presidente Maduro, quien fue extremadamente amable con nosotros a pesar de que somos ciudadanos norteamericanos, es decir, ciudadanos de un país que hoy está librando una guerra contra Venezuela. Well, people have uh, put all over the internet about the idea that uh, I'm stranded here in, in uh, Venezuela, and, uh, pero no vine aquí para parte de una historia. Y eh, hay mucha gente en los medios que está diciendo que yo me he quedado atrapado aquí en Venezuela. Ahora, yo vine aquí justamente para conocer esta realidad y ser parte, parte de esta historia. I came here to tell your story. Yo no vine aquí a contar la historia de otros. Yo vine aquí a contar la historia del pueblo venezolano. I want to tell you something that, you know, I was born in the United States. My father was uh, my roots are in Panama. My father was born in Panama. Eh, yo soy ciudadano norteamericano como dije, pero mis raíces están en Panamá puesto que mi padre era de ese país. But my heart is in Venezuela. Pero hoy puedo decir que mi corazón está en Venezuela. Viva Simón Bolívar. Viva Simón Bolívar. Viva Chávez. Viva Chávez. viva Maduro, viva el presidente Maduro, Hands off Venezuela. saquen sus manos de Venezuela. Bien, escuchaban entonces allí las expresiones de solidaridad y de respaldo saquen a la lucha que libra en este momento el pueblo de Venezuela respecto a lo que son las amenazas y ataques por parte del gobierno de los Estados Unidos, además han reiterado este grupo de líderes de los, en defensa de los derechos humanos provenientes de Estados Unidos y de Canadá que van a su estadía en territorio venezolano han podido palpar la realidad y la firme posición del pueblo de Venezuela por defender su soberanía y su libertad. Además, su autodeterminación de seguir siendo un pueblo soberano. Igualmente han destacado que este próximo 30 de marzo van a realizar una manifestación al frente de la Casa Blanca para decir saca las manos de Venezuela al gobierno de los Estados Unidos y, por supuesto, a rechazar la guerra contra nuestro país. Con esta información vamos a... Retorna nuevamente el contacto a los estudios. Adelante.